joven, eh, ojalá, ojalá pudiera comunicarse con nosotros, inmediatamente nos está diciendo a, que hay una contradicción si él le pusieron oxígeno, lo están medicando y nosotros tenemos gente en el hospital que están ingresados que estamos en contacto con ellos de manera diaria y nos dicen que sí lo están atendiendo de manera adecuada, de manera que tampoco podemos nosotros eh, ta, eh, venir a decir cosas que quizás no tenemos eh, cómo sustentarlas realmente, se pueden comunicar la gente que tenga familiar en el hospital que se comunique con ellos, y que a ellos que den la información. Eh, pero no es cierto que una gente tenga un hospital y que no lo estén medicando. Yo tengo varias mira, personas mira. allá internas en el Hospital San Vicente de Paul y el trato que me dicen, incluyendo una persona que trabaja en Telenor, me dice que lo están atendiendo muy bien. De hecho, se quejan de tanta sangre que le sacan y de todos los medicamentos que le ponen constantemente. Hay que tener cuidado mira. con eso precisamente sí. quizás en parte es donde yo estoy de acuerdo con la regulación de la información y por eso hay que tener cuidado, ahora algo sí a mí me preocupa es que no hay como coordinación y es cierto lo que ella dice tú llamas al 911, llámala al, sí, al, al 462 y nadie tiene respuesta y te mandan a hacer cosas señores, cuando se toma la llamada, deben darle seguimiento ya, a partir de ahí. Y son ellos los que deben claro. canalizar las responsabilidades e indicarle correctamente hacia dónde dirigirse. Y, y, y otra cosa, Francis, que yo he podido confirmar con, con pacientes de allá mí y otro personal, que... Las pruebas no las están haciendo en el hospital. No las están no, haciendo. Lo dicen entonces claramente. el paciente, lamentablemente hay pacientes que mueren neumonía, insuficiencia respiratoria. Y así Vete. lo sacan. Quiero saludar a, a Cucho del grupo Riffet que está en sintonía. Y a toda su familia. Espero que esté todo bien. ¡Adelante, amado! ¡Cómo no! ¡Vámonos, vámonos entonces! Sí. Eh, ¿Qué nos, ¿Qué nos queda? Bueno, vámonos a una este pausa comercial que tengo. Antes de verte Carolina, nos informa producción. Ah, ok, pues vamos con Carolina y después la pausa. Yo soy Así un hombre es. flexible. <risa> <risa> Carolina, buenos días, adelante, es tu turno para que nos diga qué nos tiene con relación a la mascarilla. Buenos días a la tú, que... Sí, porque ella ya lo anunció. Sí, buenos días a todo el que está con nosotros en este momento. Gracias por hacer parte de su mañana con todo el equipo y resaltar siempre detrás de cada uno de nosotros que ustedes ven una, un gran personal, un gran equipo de producción haciendo que esto pueda llegar de la mejor forma a cada uno de sus hogares. Eh, queremos seguir abordando, lógicamente, el tema del momento, el que nos compete a todos, no podemos dejar de lado la realidad que tenemos. Quiero antes de eh, el amigo televidente que llamaba, eh, no en defensa eh, directamente a Fulvio, la gente inmediatamente dice, ah, no, que están politizando el tema, que no es momento para politizar, pero todo se trata de política, porque las medidas eh, aun sean de salud, son medidas o iniciativas de los políticos o de quienes nos dirigen, o sea, no podemos desligar una cosa de otra, señores no podemos, eh, o debemos de ir cambiando ese pensamiento ah, que el, el principal asunto ahora es la salud, olvidémonos de la política pero por sí. Dios va todo de la mano, o sea no se puede desvincular una de otra pero viniendo al tema que quiero tratar y llamar la atención de toda la ciudadanía de las autoridades, de hecho, eh, el ministro de Salud ayer hacía referencia a, estas, a esta situación tan delicada. La venta de mascarillas en las calles, la venta de gel en las calles. ¿Qué nivel de supervisión hay con esto? ¿Qué nivel de garantía hay cuando usted compra? una mascarilla de tela donde se ha demostrado que esto no cubre absolutamente para usted protegerse del coronavirus. Ese es uno de los aspectos, no te protege. El otro aspecto es el nivel de contaminación que puede tener una mascarilla o un paquete de mascarilla, como vemos esos ciudadanos y otros, que lo vemos aquí en San Francisco y en diferentes puntos del país, Señores, vendiendo al aire libre, ustedes se pueden imaginar, olvidémonos del COVID, en situaciones normales, lo contaminado que, que estaría eso, sencillamente por el hecho de ponerle la mano, de que la gente la toca, de toda la contaminación ambiental, y en una situación tan delicada, sanitaria, que nosotros estamos viviendo, Tener gente en el mercado informal que da pena porque es una manera de buscarse la vida, de sostener su familia, como decía uno que la policía se lo llevaba. Decía, yo tengo cinco o seis muchachos, ¿quién me lo va a mantener? Él alegaba esto. mire ese señor, eso es un video que se ve. Vamos a parar el señor, eso es un video que fue subido a la plataforma digital de Somos Pueblo en el día de ayer. Solo quise, le hice el, captura de la imagen. Este amigo, este don, este señor... Estás recogiendo mascarillas de un basurero. De un basurero. Míralo ahí. O sea, ¿qué es lo que te dice el hecho de que una persona esté recogiendo mascarillas en un basurero? O sea, no es para encuadrarla en sus casas. O sea, se supone, y hemos visto otras denuncias que se están haciendo, de gente que está recogiendo las mascarillas para luego venderlas. Esto es un crimen y debe de ser penalizado. Y no componerlos a barrer. Estamos hablando de un ataque directo a la sanidad, a la salubridad de cada uno de los dominicanos. Bien, tenemos eh, la situación de que el ministro de Salud dice, bueno, vamos a investigar, eh, que nos den las denuncias. En la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, hay gente vendiendo mascarilla. Hay dos o tres personas ahí, sin guantes. Sin, ma ...sin mascarilla tampoco... ...y se ponen a vender esas mascarillas y tú dices... ...y lo increíble de esto es que la gente... ...la compra señores... ...y se la pone en la calle... ...la compra alrededor de 100 pesos... ...es que anda precio... ...y se le engancha y tú dices... ...pero por Dios, ¿qué es lo que está haciendo? El amigo te pasa la mascarilla con la mano y usted viene y se la pone... ...o sea, aparte del nivel de educación que tenemos... ...que vemos que quienes hacen esto... ...están muy poco educados... ...con este tema con lo que conlleva con la fácil propagación o contagio que, po que podemos obtener, la manera tan fácil de, de obtenerlo. O sea, aparentemente no saben nada de esto. Por otro lado, debiéramos nosotros ya, estas denuncias no tienen dos días, ni un día, como ayer o antes de ayer me parece que era que el ministro hablaba en ese sentido de que se iban a sancionar a las personas que estuvieran haciendo este tipo de negocios, ilícito totalmente. O sea, esas personas no tienen la posibilidad de ofrecer un producto terminado para eh, garantizar que la gente no se contagie. O sea, nosotros necesitamos ver que se salgan a incautar esas personas. Lamentablemente es una manera de hacer negocio, pero por encima de todo está la salud. Y el señor ministro dice, den las denuncias, o sea, eso está a plena luz, eso está a la vista de todos, todos sabemos dónde se vende, los vemos en las calles, los muchachos vendiendo sus mascarillas, vendiendo los gel antibacterial, sin saber si ciertamente esto le va a